Gracias por atendernos, fiscal, bueno, para, para comentar este caso terrible, lamentablemente otra vez hablamos de un femicidio en la provincia de Mendoza, en este caso en Rivadavia, eh, y, y consultarle algunas cuestiones, lo que nos pueda contar, que no entorpezca por supuesto la, la investigación que usted está realizando. Eh, se dice que este hombre ya tenía denuncias, ¿esto es real? No, no es real. No había ningún. Había solamente una denuncia por impedimento de contacto, pero no había ningún tipo de denuncia eh, referida a violencia de género ni ningún otro tipo de delito grave como robo o, o homicidios o, o, al respecto. Eh, solamente estaba esa denuncia de impedimento de contacto que se da cuando un padre eh, que convive in, con, el, con un hijo impide el contacto con la otra persona que no convive. Los familiares eh, pero dicen, esa denuncia fue en el 2018. 2018. Los familiares dicen que el fin de semana hubo algún tipo de amenazas allí en la vivienda que se acercó sí. este hombre y amenazó. Eh, a, a la mujer. Hay una de, hay una declaración eh, que dice pero no no fue expuesta ni, a, ni al personal policial ni en sede penal. Ni siquiera en el juzgado de familia, no hay ninguna actuación en el juzgado de familia sobre algún tipo de violencia de género o algo por el estilo. Bien. Eh, fiscal, el niño, porque hay algunas versiones que dicen que no se sabe dónde está o con quién está este niño de, de 8 años. ¿Usted no nos puede dar alguna información al respecto de eso? El, está con un familiar el niño y está en perfecto estado, está en buenas condiciones, por lo que me informaba el ayudante fiscal. Bien, ¿Han, han procedido o van a proceder a la imputación? Sí, sí, sí, vamos a proceder a, a la imputación, estamos terminando de las actuaciones en el lugar de derecho, todavía Policía Científica está trabajando, eh, lo que sí les puedo informar que, que está la señora Adriana Salguero fue... Herida en el cuello y en otras partes del cuerpo, fue intervenida quirúrgicamente, está eh, estable. Eh, también está internada en sala común la menor Priscila Ríos, que tiene una herida en el brazo. Sí. Este, y está también en sala común y está en, en buen estado de salud. Le pregunto, fiscal, ¿cómo ingresa a la vivienda? ¿Golpea? ¿Le abren directamente o, o, o tiene otra forma de ingreso? Eh, si bien la gente lo conocía, Mira, la familia es que, lo conocía. En el expediente el único que ha declarado es Rodrigo Ezequiel Aguirre Altamirano, que es pareja de la persona fallecida, uh -huh. de Karen Ríos, eh, que mientras él se estaba bañando escucha ruidos y va al auxilio de, de su suegra y de su cuñada. Y ahí se encuentra con el señor este, Sosa Ibarra, uh -huh. eh, lo ataca a... a al señor Rodrigo Aguirre eh, le tira un puntazo. Esto ha sido bien temprano, ¿cierto? Me refiero a, a qué hora llega él a la vivienda. Me parece que hemos perdido la comunicación. Mientras podemos eh, hacemos eh, lo, los intentos para retomar este contacto, lo que podemos decir entonces es que estamos hablando con Mariano Carabajal, que es el fiscal de Rivadavia, el jefe fiscal de Rivadavia, quien confirma que no había denuncias previas a excepción de una que tenía que ver con el impedimento de contacto con el niño, pero no denuncias de violencia, tal y como señalaban algunos integrantes de la familia eh, atacada. que Pudieron hablar esta mañana temprano con Matías Pascualetti y decían que hubo otros episodios y que había denuncias. No, no estaban radicadas las denuncias según nos dicen desde la justicia. Decía también el fiscal, en las próximas horas la imputación hablaba de que no hubo actuación, por ejemplo, con lo que decía uno de los familiares, que el hombre va en las últimas 48 horas. Bueno, ahí retomamos la comunicación. Eh, Carabajal, le estaba consultando, eh, principalmente usted lo estaba contando, cómo ingresa él a la vivienda y le estaba preguntando el horario que se produce el hecho. El horario es aproximadamente las 8 de la mañana, de acuerdo al testigo Rodrigo Aguirre, siete eh, y 50 eh, aproximadamente, y es cuando él se estaba bañando y sale de la, de la ducha porque escucha gritos. Claro. Y ahí observa a su suegra y a su cuñada, Priscila, menor de edad, que, que, que es atacada por, por el señor Sosibarra. Eh, va en auxilio de ella, eh, recibe algunas heridas y ahí sale de la vivienda y comienza a perseguirlo en un par de cuadras con una zapa le pide ayuda al personal policial que se encontraba en, en la escuela Cornelio Saavedra y el personal policial es el que realiza la aprehensión uh -huh. eh, todavía estamos trabajando, estamos procesando la información que es mucha, eh, en el lugar, realmente en un lugar dantesco hay mucha sangre, está trabajando científica eh, han encontrado en, en la oxisa restos de, de, de pelos, incluso de que presumimos que es del, del agresor. Este, así que bueno, estamos, estamos trabajando, son la, las primeras horas del hecho, y lo que sí aclarar, lo que usted me preguntaba, es que no hay ningún antecedente ni en materia penal ni en materia de familia, con relación a un caso de violencia de género o de otra índole. Bien. Eh, hay una versión que dice que el hombre no tuvo que ingresar forzando nada porque la puerta de la casa estaba abierta. ¿Eso usted lo ha escuchado? ¿Le consta? Mire, yo me, yo eh, no sería prudente hablar claro. de estas versiones porque me, me guío por lo que... Es, me están informando en el expediente y lo que me informa el ayudante fiscal. Obviamente, si es así, lo informaremos oportunamente. Bien. ¿El ataque directamente va él primero a la habitación donde creía que estaba su pareja. Mire, la mecánica del hecho, por lo que tengo entendido, recién han podido declarar las personas este, que, que no, no están lesionadas, porque lo primero que se se ha, este, ha hecho es, es preservar las vidas, tanto de, de la señora... Adriana Salguero, que, que estuvo, está con pronóstico reservado, y Priscila, que estaba lesionada. Todavía sí. no han venido a declarar a la fiscalía. Fiscal. Porque tengo, tengo versiones extraoficiales, claro. lo cual no sería eh, prudente. Lo entendemos, lo entendemos perfectamente. Eh, quería aportar a lo que usted está explicando para que m, todas las personas que están mirando Canal 7 hasta ahora puedan eh, comprender bien que cuando nos referimos a Adriana Salguero nos referimos a la ex-suegra de este hombre, es del agresor, bastante. que es la mamá de la, de la víctima de la mujer de, muerta de, de, y también de, de la expareja, ¿Claro? y la otra chica es la hermana. Priscila. Claro, sería, para, para que, para que entiendan bien la información, es la madre se llama Adriana Salguero, sí. la persona muerta que es cuñada del agresor o ex cuñada del agresor se llama Karen Ríos, y Priscila Ríos sería, que está lesionada, sería otra eh, cuñada, y quien era pareja del señor Sosa Ibarra era Melissa Janet Ríos. No. El... Eh, reiteramos entonces también la otra información que el niño de, de 8 años, tenemos entendido nosotros, ¿está en buen estado? Está en, está en buen estado y está con, con familiares. Le pregunto por la imputación que recién decía antes de despedirlo, fiscal. Sí, la imputación estamos este, realizando todas la, las medidas que son de rigor, como extracción de, de huellas dactilares, eh, se va a hacer tenemos 48 horas, eh, como máximo para imputarla. En el transcurso de esas 48 horas vamos a imputarlo. Y la calificación en principio es la más grave que es la de femicidio. Uh -huh. Muy bien. Este, eh. Así que bueno, estamos con, con esa hipótesis. ¿Dónde, es está que alojado, hay que ¿Dónde está alojado este hombre? Eh, por lo que tengo entendido, eh, en, en comisaría, pero todavía no me lo han informado correctamente. Uh -huh. si sí está prendido, está detenido, pero no, no me han indicado el lugar exacto. ¿Va a seguir...? ¿No? Sí, ¿Va a seguir buscando información en el lugar o ya prácticamente no, han no, no, recolectado no, todo no. lo que necesitaba usted? No, no, no, se sigue y eso depende de policía científica, que es quien actúa en estos casos. Nosotros controlamos el, el trabajo de policía científica y los primeros que entran es policía científica porque, para preservar el lugar del hecho, obviamente. Eh, así que todo depende de si, de si policía científica necesita realizar alguna tarea extra. ¿Se descartan también denuncias de parejas anteriores de este hombre, que fue algo que se mencionó esta mañana? Mire, eh, yo eh, hemos estado chequeando toda la toda la mañana eh, qué denuncias había realizado uh -huh. este hombre Sosa o, o qué denuncias le habían realizado. Y tengo el expediente eh, 103.062 18, que es unas amenazas, pero esas amenazas lo tienen como víctima y, y estaría y fueron archivadas esas amenazas supuestamente de un hermano de de Melissa que sería Franco. Después tengo el expediente 94167/18 que es este la el impedimento de contacto que hice referencia anteriormente. Sí. Y después tengo eh, la causa 87.238 barra 18, que es, fue víctima de un robo, denunció un robo. Y esas son la, las tres causas en las cuales me figura Sosa y Barra, ya sea como denunciado o como denunciante. Pero ninguna ninguna de estas causas eh, hace alusión a la violencia de género, ni mucho menos. Ajá. También chequeamos en los juzgados de familia si había algún antecedente. Y me informaron que tampoco en el juzgado de familia... Había antecedentes al respecto. Muy bien. ¿El niño lo tenía él o lo tenía ella? No le sé, pre, no le sé precisar esa circunstancia. Bueno. Le agradecemos, fiscal Mariano Carabajal, no, eh, bueno. muy amable por toda la información y por tomarse estos minutos para Noticiero 7 para el Mediodía.